¿Qué pasa claro parceros claro mamacitas quiero decirles que como siempre yo tengo muchos invitados increíbles talentosos pero hoy tengo una mujer que es muy churra que ha demostrado porque es artista que tiene una carrera muy chévere y está de lanzamiento. Sofía, mi vida, bienvenida. ¿Cómo estás? Me encantó todo tu colombiano. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Mamacitas, churras, parceros, me gusta. Te gusta, te sí, gusta. Sí, sí. Ah, vieron ustedes que pensaban que en México no pegábamos, pegamos. Pero a mí también sí. me gusta el hablado mexicano ahí. Está cool, ¿verdad? Es que yo siento que los acentos siempre son muy atractivos. Sí. Eso es mi pero, sentir pero por ejemplo fíjate que yo mexicano yo no sé dónde sería porque yo cuando me dicen Camión un casi mexicano yo soy hey carnal la verdad es que la chamba está muy dura eh, eh, todos los que nos arremedan nacen como es que, como si como si habláramos así pero no, no, no es, es así que... no, yo no siento no, que No, yo no te siento a ti tan no no no pero no, siempre no. cuando nos imitan hacen como que esto Siempre. Como que muy cuate, como que tal sí, sí. vez será porque no no, no... no sé por qué hacen eso. Pero no es naco o sea, así no es. No, no, no, no así no. Después vamos a tener clases con el ella de mexicano, porque la verdad, ya entendí por qué he perdido todos los casings, la verdad. Eh, no me va bien de mexicano. <risa> yo te doy clases después, me, yo te doy clases. clases. Oye, ¿qué te parece Colombia? Amo, me gusta mucho, me gusta mucho. Llegué ayer apenas, o sea, acabo de llegar. ¿Sí? Eh, ya había estado acá, de hecho solo conozco Bogotá, no, de hecho conozco Bogotá, Barranquilla y Cartagena. Me falta también Medellín, ¿sabes? Yo quiero. Conocer... Medellín, tienes que ir. Yo quiero conocer Medellín. Vamos. Vamos. ¿Y al Amazonas? Vámonos. ¿Te dan miedo a los bichos? ¿No? no, me gustan. ¿Qué te da miedo? Ay, se escuchó muy feo eso. Eh, ¿Qué me da miedo? Los tiburones. Los tiburones me dan mucho miedo. ¿Y el agua? Le o sea, tengo si te respeto, di... no me da miedo, le tengo respeto. O sea, si te, te, te digo, vamos a grabar el próximo video tuyo en un yate y nos tenemos que meter en el agua, no sé, ¿te, te da miedo que pronto bueno, por el tiburón Sí, si me da un poquito de miedo, sí si me da un poquito de miedo. Me da miedo como que la sensación de que hay una profundidad máxima y que no sé qué hay abajo de mí, me okay. genera, no me Así encanta. Tenga flotador. Sí, no, no, no, no, no es porque me vaya a ahogar, es porque ¿Por no sé qué hay abajo de mí, no me gusta. O sea, eres desconfiada. Un poco en el mar, sí. ¿Y en el amor? En el amor... Fíjate que trato de no, trato de no, me, he vivido relaciones en donde me han sacado así como wow, wow, wow, esta no la vi venir Entonces mi trabajo realmente es como en una nueva relación no sentir desconfianza Lo, lo estoy trabajando, fíjate, okay. buena pregunta, estoy en ello ¿Estás en eso? Sí ¿Pero te sientes tranquila? Muy tranquila, ¿Sí? muy tranquila, sí Me puse filósofo, parezco aquí cupido, pero bueno Vamos a hablar de algo muy importante. Yo quiero saber en qué momento tú te das cuenta de que la música es tu carrera, tu vida. O sea, no cuando empezaste a cantar, sino que tú dijiste, hey, por aquí es. Exacto, digo, exacto, toda la vida me encantó todo este rollo, pero siento que eh, cuando realmente lo vi como más profesional y como, ok, esto está pasando, fue cuando saqué una canción que se llama Muévelo, que fue mi primera canción con Warner. Y a mí me empezaron a llevar de promo, ¿no? Por primera vez. Esta canción la, la hice con Wisin. Entonces, Wisin, leyenda toda la vida. Para mí era como, wow, no puedo creerlo. Y me acuerdo una vez que fui a España siempre 200 mil veces. Cuento esta historia, pero es que para mí ese es el momento, ¿verdad? Voy a España, estoy en Madrid en un festival, 30.000 mil personas. Y yo no tenía ni idea, yo estaba flotando por la vida. Canto, muévelo. Y todo el mundo de que, muévelo. Y yo no lo podía creer y era wow. como... Y ese momento yo me bajé. No se puede olvidar. No, no se estaba llorando, obvio. Obvio, llorando porque ¿Qué? fue mucha información y en ese momento me cayó el 20 de que, ok, ya estoy entendiendo un poquito mejor lo que está pasando. Wow Pero bueno, lo entendiste ya enfrente de 30.000 personas. ¡Qué crack! Te felicito, te mereces aquí el puño. Muy oh. chévere. Oye, hace poco hablaba yo con Mario Bautista y yo le decía. No es Ma Mario de, de Marte, porque todo el mundo me dice. Pero bueno, perdón, me adelanté. Te ah. interrumpí durísimo. No. Hey, no sabía ni siquiera de qué estabas hablando, no tenía ni idea muchachos, yo de verdad en chismes no me meto, pero está bien, me adelanté, ah, o sea, había me dice, algo con Mario. Es que no, a ver, tengo una, mi nueva canción que es Marte, no, eh. mi nueva pero canción. Pero que antes, no hablemos de Marte todavía, ¿qué pasó con Mario Bautista? No bueno, te lo voy a decir. A Dímelo mi carnal porque canción, es que yo no sé qué pasó ahí. Mi nueva canción Marte, todo el mundo me dice, pero ¿quién es Mario? porque la canción empieza Ya me lo dijo Mario. Mario Bautista, entonces ahorita dijiste está hablando no, con Mario no, Bautista? No, no. Y yo, no, no es Mario Bautista Pero a Mario Bautista le tengo mucho cariño ¿Pero tuvieron algo? No, nunca, no, te no, no ¿Te veo los ojos? No, no, no, te, te veo los ojos Tuvo algo con una amiga Pero eso ah, es otro chisme bueno, Es bueno. otra cosa Le vamos a creer, no vamos a indagar eso Pero estoy hablando con Mario Bautista yo le decía, bro hay mucha gente en México, para nadie es un secreto que el regional mexicano, que toda la influencia de Vicente Fernández, de toda esta gente. Sí. Hay una ola muy grande del popular y el mexicano sí. y hay artistas como tú, pop, todo. Sí pero casi no hay reguetoneros de cepa, reguetoneros, digamos, que sean, que sean mainstream, que sean mundiales, como decir, sí. como decir en Puerto Rico o lo que está pasando sí, sí, en la República Dominicana. Sí. ¿Por qué crees que pasa eso en México al haber tanto talento, digamos, que una plataforma tan grande eh, como la televisión mexicana, como las novelas, como todo? Sí, me parece muy buena, muy buena película. Bueno, también. Una muy buena pregunta. Creo que ahorita está moviéndose mucho también lo tumbado y todo sí. esto, ¿verdad? Eh, obviamente sabemos que el regional y todo esto ni se diga, eso ni se mencione. Pues no sé, a mí también me, me hago exactamente la misma pregunta porque hay mucho talento eh, allá urbano y no entiendo por qué no está la misma movida como acá. Tal vez también siento que podría llegar a tener algo que ver con, creo que a nosotros los mexicanos, y creo que esto empieza a pasar más, siento que es el momento de entre nosotros como mexicanos colaborar también. Okay. ¿Sabes? Como que es algo que siento que se ha dado mucho en Puerto Rico, mucho en Colombia, ahorita en Argentina y tal, y como que en México es como... Entre mexicanos hay que colaborar mucho más, siento. Entonces, a lo mejor con ese mismo wave entre todos nos vamos como elevando, oh, bueno. tal vez. No sé, me, me, me hago la misma pregunta, ¿eh? Porque hay mucho talento. Porque yo creo que hay un reggaetón muy marcado puertorriqueño, hay un dembow muy marcado en República Dominicana, hay un reggaetón digamos colombiano que ya eh, hay un sonido liso, pero no será que de pronto todavía no hay un reggaetón mexicano aparte de los corridos tumbados que escuchamos de pronto Obi que es cubano, pero está Natanael, sí. de pronto será eso crees? Hablando que hay muchos artistas de pop urbano muy sí. chéveres, porque lo tuyo no es reggaetón te sepa que yo diga esto es calle. Sí sí sí sí. Me, ah, yo opino lo mismo que tú, porque insisto, hay mucho talento, hay que, hay que ir por ahí, porque por ahí sí ella? creo que sí creo que es importante, muy buena pregunta. Pronto en las calles, eh, Sofía y yo buscando el talento mexicano, no se lo pierdan, no se lo muy pierdo. pronto. Oye, bueno, vamos a hablar de ese álbum, yo quiero saber realmente, ¿tú te consideras una mujer enamorada, eres despechada, eres sensible en el amor? ¿Cómo, cómo te consideras tú realmente, o sea, de verdad? O sea. me, sí, yo, yo me hago también la misma pregunta, me pregunto lo mismo que tú, no te creas eh, Mira, por mucho tiempo fui de relaciones muy largas, de mis 14 años a mis 24, tuve dos novios y cinco años con cada novio ¿Te parece que es bueno a esa tener relaciones largas? O sea, si tú pudieras devolver el tiempo, lo volverías no, a hacer, mira, ¿qué piensas tú? No cambiaría nada, pero definitivamente cuando por primera vez estuve soltera me di cuenta de la importancia de lo que yo, o sea, que yo necesitaba estar soltera, ¿sabes? Lo que era de repente, yo me preguntaba, ¿qué es ir de fiesta, besarme con una persona una noche y luego no volverlos a ver? ¿Qué es hacer esto? ¿Qué es hacer esto? ¿Qué es... Para mí era importante, creo que también soy como muy, muy curiosa y soy muy exacto, como que no me gusta quedarme con las dudas. Eh, y sentía yo a mis 24 que tenía que vivir ciertas cosas que no me había permitido, ¿sabes? O sea, yo con mi segundo novio... Me había dado dos veces eh, dos besos, ¿cómo lo puedo explicar? Solo me había dado un beso en la boca con mi primer novio y con mi segundo novio. Y yo que ¿qué es esto? así? ¿Qué pasó? ¿Qué eh? onda? ¿Qué pasó? O sea, oh, explorar mira, tantito, sí, ¿verdad? Y sí, después viste por ahí Toy Boy y dijiste, jolines, que tengo que entrar. Sí, no, no, y la perdí, no te creas. ¿Y me, y me perdí en el camino? No, no es cierto. Pero sí Pero saben vivirlo. Ajá. Es algo que las personas tienen que vivir. Claro, entonces ya me permití vivir muchas cosas y eso me ha traído muchas experiencias y mucho aprendizaje y mucha vida también y a lo mejor en un momento voy a decir ya estoy lista para estar en una relación ¿Sería? Y, y no sé no, no sería, sé dónde vamos a ir sí. pero sí tenía que vivir el, el estar soltera pero también sí. Ok, me gusta eso. Vean, para que no se sientan mal, hay que vivir esas etapas, esos sí, momentos. Eres. Como que también tiene mucho que ver con la persona. ¿Tú hay crees? No. Que no. les interesa, ¿eh? Hay, hay gente que pero, está pero, bien así. yo pero Más soy adelante. Muy pero más adelante, de pronto sí les interesa. A, sí, tal vez, puede ser. Okay. Yo me tenía que quitar dudas, la verdad. Sí. sí. ¿Te las quitaste? Creo que como 90%. 90 de toda la falta. Oye, en el tema de. Ya vamos a entrar a hablar de los sencillos y eso. Estamos hablando del amor, pero por ejemplo, en el amor. Eh, y de pronto en lo que aquí llamamos como el cuentico, el, el, ¿cómo decirlo?, eh, cuando no es amor, si yo estuviera con ella, el, como, como el, ¿cómo se dice en México?, no somos tú y yo nada, pero tenemos algo, como libre albedrío, no te creas ¿Eh? no sé, no sé, ¿y como el versículo? el cuento, el cuento. ah no, aquí decimos el pelo, el, para que se llamas gueto, el pelo, ok, ¿Sí? que no están en serio, dices tú. o sea, no tenemos nada, pero... Pero sí, no. pero, sí, sí, sí, como o sea, amigos con derechos. Amigos, con, derecho. sí. amigos ¿Y con, y con derechos. Y cada quien para su casa. Así cada lo decimos aquí. Me encanta oye. <risas> oye, sí. ¿qué, pasa? ¿Qué, ¿Qué prefieres tú? Un hombre que sea como, aquí decimos como un fuckboy, como un man maloso, sí. que te hable sincero, que te robe el beso, ¿sí? sí. ¿sí? ¿O preferís ser más bien tímido, que se espera, que se demora a dar un paso, que te trata de conquistar? En estos momentos de tu vida. No hablemos, no hablemos de, la so, de la Sofía de ayer, de 14, hoy en día, o sea, que tú digas. En el momento de vida que estás. Hoy, en este momento, definitivamente, como más, como el que se atreve y tal. sabes Ahorita tal vez, ¿sabes? Pero en otros momentos tal vez no. Sí, sí, sí, pero en estos momentos sí. Pero en estos momentos sí, me parece muy atractivo eso, porque aparte yo, mi personalidad es más, como yo nunca soy la primera que da el paso, como que soy más, más introvertida, así, más no sé qué, cuando alguien me gusta soy más awkward y como que, entonces a como mí no me atrae, exacto, y a mí me atrae que la persona venga y sea como de una. Ok, a esa oye, estamos hablando de, de, de la canción y todo eso, atrévanse, me contaron que el video parecía Marte realmente, y es Marte el, este nuevo sencillo, digamos que promocional de este álbum, que, que se sintió tratar de grabar como en Marte, de recrear Marte. Y... <risa> recrear Marte. En realidad sí si parece un set, lo grabamos como a dos horas de ley, y el lugar es así de bonito. Es muy muy bonito ese lugar. Creo que por ahí cerquita Escoachela, ha escuchado este festival. Sí, es claro. Bien. Es como por ahí. Bueno, eh, sí, básicamente, ¿qué les puedo decir? Eh, y es con María Becerra. Mucho calor mucho calor ¿Qué tal María Becerra? Mucho calor también, no te creas, la, la amo, literal la amo, me cae perfecto Nada más, oye, ¿cómo se hace ahí cuando están dos personas tan talentosas, tan churras, tan mamacitas eh, tan exitosas en este momento como para no tratar de que la una opaque a la otra o es mi sencillo y es un fit contigo, ¿cómo se maneja eso? No sé, yo siento que eso ya como que ya fue, ¿sabes? como que siento que antes se creaba mucho alrededor de nosotros como esta competencia desde si tú no haces esto alguien te va a ganar o si tú no tienes este cuerpo alguien va a llegar y va a tomar tu lugar y, si no... y era como que mucha competencia y ahorita hoy en día como que siento que ya no nos importa y realmente es como ay qué cool y colaboremos y ya está pero siento que tiene que ver también con una confianza con, con una misma no o sea siento que eso siempre viene de una inseguridad al final del día si tuvieras que escoger entre el sonido de los argentinos nuevos que estamos viendo a todo este convete de argentinos que están saliendo no sí. que deben mucho a Pablo Londa también y bueno sí. Y a los puertorriqueños, al dembow y al reggaetón colombiano, por cuál sonido como que tú, no para tu música, que sí. tú digas, estoy en mi plan, escucho, ¿qué escucharías más? A mí me gusta mucho, Ay, soy bien mala con los nombres, pero me gusta mucho... Como el reggaetón, más sucio, ¿sabes? Como más calle de que... Eh. Ah, Ahorita no sé quién me mal, llega a la mente. O sea, sabes, siempre me gustado mucho también, ¿sabes quién? Como Arcángel, Cosculluela. Arcángel, okay. Ar Arcángel me encanta, me encantan esas voces como súper sí, finitas. ¿cómo? como... Y entonces maria, yo le digo sí. que no, no. Que me tú que era, que te ya, okay. Sí. Y Darell, por ejemplo. Darell también me gusta muchísimo. Ok, vea. A mí me gusta muchísimo que le guste ese tema. Ven usted en la ven toda linda, toda linda. Y ella, ella es calle, ella es calle. Sí, calle. Sí, Oye, ¿cómo es tu momento para componer? ¿Cómo estoy? Para componer, ¿cómo es tu momento? ¿Te gusta componer, te gusta escribir o no? Es lo que más me gusta, literal. No puedo esperar por llegar a Los Ángeles para poder ir a mi estudio y poder volver a entrar como a este espacio creativo. Obviamente ahorita entre promoción y todo, ni espacio tanto para crear, pero cuando me llegan ideas así, las voy apuntando y luego llego al estudio y las, las tripeo allá conmigo. ¿Mejor que el vídeo se o guitarrita? Que, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te parece más chévere? Depende, es que no, no hay tanta regla, la verdad, como que con mi productor ya tengo un tema ahí, o sea, como una forma de trabajar muy específica y cuando llegamos, o empezamos de cero o él también me dice, mira lo, lo, lo que he estado haciendo y si hay algo que agarro que me encanta, lo empezamos a transformar y ya, o sea, nos vamos. Oye, ¿tu canción favorita de ese nuevo álbum? Creo que ahora mismo es 24-7, va, va cambiando. ¿Por qué Ma va cambiando? Por el mood en el que esté, la verdad sí son moods muy diferentes. Por mucho tiempo también fue mal de amores y ahora mismo es 24-7. 24-7, yo 24-7 hago retos, para después nos vamos a hacer un reto que he hecho con todos los artistas. Aquí no importa si se hace bien o se hace mal. Okay. Hay algo que yo llamo el Improvisa Challenge del Cuervo. Me gusta. ¿Listo? Entonces, claro. ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, Vamos a poner un beat. Y vamos a improvisar 30 segundos, okay. melodías o algo. Okay. Si tú me... ¿Melodías yo soy buena? ¿Letras no? Puede ser melodías, letras, si te, se te ocurre la letra, aquí te la dejo. Va, va, va. Puedes hacerlo, puedes va, decir, ya, va. ¿listo? Va. Voy a poner un beat, eh, aquí está muy de moda Fate. Okay. Voy a poner un beat aquí, 30 segundos, son dos rounds. Va. listo Ellos van lo a decir lo que nazca. ¿Quién empieza, yo o tú? Lo que tú quieras, tú mandas. Ok, a ver, yo empiezo. <risa> <risa> okay, va. <risa> vamos a ver, ustedes pendientes en casa. ¿Tienes nervioso? ¿Est ¿Te, te, te, te estás bien? Pues estoy. No sé qué estoy. Algo. Algo estoy. Estoy emocionada. Tiraré melodía, pues. Pues. Pero si le quieres meter una palabra, puede ser. ¿Pero esta persona no va a hablar? O sea, es puro beat. No, no, es puro beat. ¿Qué? Ok, apenas estamos agarrando aquí el. Está iniciando. Mm...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 yo <Susurra> wow. sé gusta? Eh, eh, vaya. Oiga, o... Y nos vamos, y nos vamos. Oye, me gusta, me gusta. Y ahí uno empieza a escribir la letra y todo eso. Pues eso está bueno. ¿Ven? Y si tú quieres, yo me digo mm, mm, tu pantalón. Mm. Si te fijas, siempre me voy como al pop, sí, ¿no? Sí, claro. sí, pero es más chévere porque es como con Pero va el round mío. No, va, va, claro. ¿Voy con ¿Vale eso mismo? Mismo? Mismo? mismo? ¿Voy con eso mismo? Sea. ¿Voy con eso mismo? Ok. Me gustó mucho. Oigan, por favor, no guarden eso porque eso va a ser la próxima composición de la canción de ella. Esto es para despedirnos, a ver. Ok. Yo no sé lo que está diciendo Sofía, pero me gusta su filantropía. Ella sabe que es posesiva, agresiva, sativa. Le gusta que le diga que nos vamos para amarte. Bebecita, yo quiero amarte. Tú sabes que no quiero plantarte. Yo te llevo al DF y vamos para adelante porque sé que la cosa que yo quiero es contigo. Tú sabes que yo no quiero ser tu amigo. Ey, hey. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, me gustó. Yo súper acepto, siento que las melodías me llegan rápido, pero yo la letra me tardo, le meto más ahí Pero ¿sabes que me parece más chévere eso? Porque haces muchos círculos armónicos y después ya cuando tienes la melodía clara puedes ponerlo. Pienso que son dos productos diferentes, pero te felicito porque te le me dice... tú, muy bien. Luego hacemos algo juntos, hacemos una canción. Somos un buen equipo. Oye, porque no se pueden perder ese nuevo álbum. Porque. <risa> Nada, yo lo hice con mucho cariño, eh, lo disfruté mucho y espero que lo disfruten también. Nada más, ese es el propósito, ya está. Sí. ¿Estamos un pedacito o bueno? Sí, ¿Sí? ¿De un poquito. ¿De cuál, canto? ¿Cuál quieres? Eh, bueno, a ver, Marte. Eh... Y te aviso la cagaste, dormiste en otra parte, conmigo te quemaste, ahora andate a amarte, que aquí no te quiero, aquí cagaste, conmigo te rajaste, me heriste como a nadie, ahora andate a amarte, que aquí no te quiero, aquí Wow, bien, ahí está Marte, lo nuevo esa mujer muy talentosa, bravo, bravo, bravo. Sí. Y váyanse todo el mundo para Marte a escucharla en todos lados Ay. porque está increíble. Que se vayan, ¿sí que o no? Que se vayan. Bueno, nos despedimos Ay. con la despedida del cuervo, venga. ¿Cómo es? ¿Cómo ¿no es esta mano, ¿no? Es mano, Tin. Pum, abre las alas. ¿No has visto? ¿Tú no viste Club de Cuervos? Que hacen como... Ah, es, ah, bueno, es que, es que yo como no quería ser el mismo, me inventé uno me me diferente. Un saludo, me inventé. No, pero este es así, ¿quién? ah. ah. Ya, Sofía Reyes Cuervo, muchachos, nos vemos una próxima pendientes ahí de Marte y de ese nuevo álbum. Yeah. <ríe> Gracias.